Tienes dos hijos maravillosos, llenos de virtudes. Ni siquiera te preocupas por ellos, no los conoces. No tienes empatía. Crees que puedes ir haciendo lo que quieras, usando la fuerza, como si estuvieras por encima de cualquiera. Vives única y exclusivamente para trabajar. No piensas en otra cosa. Estrella, estrella, estrella. Rompe ya esa coraza. Por cierto, eso de Lord estás al corriente del pago de las tasas de títulos nobiliarios ¿verdad?